Esta semana en Capital de los Simios Entró a robar en un almacén y lo detuvieron porque se entretuvo comiendo salami Ah, que tiene que estar bueno eso Atravesado se lo comió Sí Mujer quemó la casa de su mamá porque no le quiso cuidar a los hijos Mamá luchona Sí, yo cacho <risa> Policía desplegó gran operativo por cadáver en la playa en que en realidad era una muñeca erótica Mm, Ahora sí ese que usaron en la junta, ¿cómo se llama? te acuerdas de los empresarios? Ah, también, ¿verdad? <ríe> en, pero cómo tan weón, perdió disco duro que contiene una fortuna en bitcoins <ríe> Eso le pasa por no saber dónde deja las cosas, ¿eh? Claro La historia del experimento soviético para crear hombres mono, acá en el Capital de los simios Ah, a Rusia, no lo entenderías, <ríe> Pastor regaña a su tacaña comunidad por no comprarle el costoso reloj que le pidió. ¿Cómo se le ocurre? ¿Pastor Soto? Claro. Yo cacho que por ahí va. Tendremos redes, Chile al Día, las noticias, eh, recomendaciones y mucho más. ¿En donde, En la capital. De los simios. au, au. Oh yeah. Don Profe. Oh yeah. Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Capítulo 21, tercera temporada ya. Claro, como decía un grande por ahí, ¿qué talca? Holanda, Holanda Quetalca, con Mandamio. Holanda, ¿qué talca con Andamio. ¿Cómo lo vas esta semana? Estoy, estoy triste. ¿Qué pasó? Estoy con una lágrima en la garganta. Ah, yo pensé que mamá está presa. No, no. Oiga, <risa> oh, se nos fue el Gorrión. Se nos fue el Gorrión. Sí, un hito. Un icónico, ¿ah? ¿eh? El de la rapito Violeta, el de la lágrima en la garganta, como decía usted. Sí, María Teresa de Anilo. Claro. ¿Cuál era el la otra malo. icónica? El malo. El malo. Pero esa es más nueva, esa es más nueva. Ese es de Daniel Muñoz, ¿no? No, no. ¿No? ¿El malo? ¿No? Eh, no, el... Bueno, estaba repito violeta, María Teresa Danilo, con una lágrimas en la garganta, eh, Bueno, tenía caleta que hacer el loco. Sí, pues. Bueno, ya estaba medio cagadito el pobre, eh, tenía una dieta súper fuerte, 69 años, eh, había cumplido el gorrión. Se alcanzó sí. se alcanzó a dar vuelta. Están matando a un hueón. <risa> esa fue la más famosa Esa fue la más famosa La hizo famosa también Felipe Bello Felipe Bello, claro, rescató como esa anécdota Que estaba en, en, en el programa Caricello Me parece que era con el doble de, de, de Salo Reyes Exacto Oiga, pero Salo fue bien malo con el doble en ese programa Sí, pero es que parece que el doble También era como medio pasado acá Sí, sí, pero también pues, sí, pues Usted lo vio en, el, en la competencia esa que hacían en el 11 No me acuerdo cómo era Era de puro doble Ah, Yo Soy Claro en Flight, el loco bueno <risa> el, el <risa> gorrión también para qué andamos <risa> sí, po, sí. pero sé que el, el loco siempre vivió en su casita ahí en el, conchalín? el conchalín. le pusieron hasta el nombre de, a la calle el, el nombre de él sí sí po, Salo Reyes vivía en Salo Reyes pero se llamaba Salo como tal tenía o, otro nombre o es un diminutivo de Gonzalo el, no sé sí, eh, tenía otro nombre pero era como eh. Hermes como Elmer como Chanyaro algo así a ver. No tenía Boris, nada Leonardo, Boris Leonardo González Reyes nada que ver, po. sí. ¿Por qué le decían Salo? ¿Por González? Vaya tú no Sal sea, No sé, por, por los álbumes También a lo mejor era coleccionista de álbumes De, de, claro. de Salo, podría ser sí. Pero no, se nos fue así que huele alto el Sí. Po. Ah, el Remito Violeta también la obra canción famosa ¿Sí? Sí Pero esa no es de él, po. esa la popularizó acá el Salo Reyes po. Sí, Me parece que en el aire en la garganta también no, no era de él ¿No? Pero sí tenía... Tenía, tenía buenas canciones el gallo Sí, pues, icónico personaje de nuestra cultura musical hip hop sí. <risa> chilena Oiga, profe, y entrando en materia llevamos con eh, La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Exactamente, después de haber recordado al, al grande Sí, ahora, el, el que no fue grande fue este desgraciado Ah, pero es que este desgraciado yo no sé si haberlo puesto aquí o en, en la próxima sección <risa> En todo caso <risa> No, es que en la próxima sección tenemos a más hueones Oiga, sí, está rey lleno de huevos en el mundo. Sí, bueno, como es que diría mi padre, si volaran, pasarían a un lado. Sí. Entró a robar en un almacén y lo detuvieron porque se entretuvo comiendo salami. A Cotito. <risa> <risa> ¿Le habrá contado en rebanadita? Yo cacho. Aunque ya tenía algunas cosas en su poder, al parecer un ataque de hambre le pasó factura. Un guardia de seguridad fue clave para que lo capturaran. <risa> oh, alert, venica ven, alerta. Claro. No, pero esto fue en Argentina. Ah, un país con buena gente, bro, profe. Sí, Oiga, ¿supo bro. que el Dolarcito se fue? Sí, se vi el video de Dolarcito, sí. que, que se iba y que todo era una joda patinelli. Claro, era una joda <ríe> patinelli, po. Y se lo leyeron hasta en la tele, <risa> <risa> Se hizo famoso. Se hizo famoso el Dolarcito. En Argentina, un particular ladrón fue detenido por las autoridades. Al parecer, se entretuvo comiendo salami después de realizar un robo. <risa> ¿Iba con Los hambre, medios, pobre? Lo más probable, sí, bro. Los medios de comunicación del país indicaron que el robo tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado en la provincia de San Juan. Allí, un joven ingresó al almacén con la finalidad de llevarse algunas cosas. Sin embargo, se distrajo comiendo un alimento que ofrecían en el lugar, específicamente un salami. ¿Cómo estarán cagados de hambre ya? Es que estaba pensando en eso. ¿Te acordás que ofrecían que volvieran los asaditos? Ajá. Nunca fue. Bo? Menos mal que no se encontró con esta cuestión de la polenta. Claro. Un guardia de seguridad que se encontraba por la zona se percató de que el sitio estaban los vídeos rotos y además se escuchaban ruidos adentro. Wow. Confundido, el hombre decidió alertar a las autoridades, quienes no tardaron en llegar. En el almacén, los oficiales encontraron a un joven identificado como Agustín Garay mm, Garay. ¿Garay? ¿será, pa ¿sí, ¿Será pariente el otro? ¿Habrá sido Pelaito? Claro. De 19 años, estaba acostado en el piso y llevaba consigo un portátil, máquinas de afeitar y dinero efectivo. <risa> ¿Cómo se da la paja el te de ponerse a comer? Ya oh, voy a borrar raro. rápido, me voy a llevarle el laptop, me voy a llevar todas las cosas que pille Ah, pero me voy a dar un gustito aquí, me voy a sentar, me voy a decir, Ah, a Claro, Así me voy como a costar de picnic, a un salamito Como de picnic, le faltó la, la chelita al lado Claro La policía se llevó tremenda sorpresa cuando descubrieron una buena cantidad de comida En la que destacaba una pieza de salami llena de mordiscones Ah, entonces ah. era enterito, cosito Sí, lo estaba comiendo <risa> atravesado, Sí, sí <risa> Asimismo, las fuentes policiales indicaron que el joven ya tenía antecedentes delictivos y será acusado por robo agravado y escalamiento en grado de tentativa ¿Allá cómo serán las leyes de este tipo, profe, las eh, condena? En ese sentido, ¿serán acá igual que en Chelito? Porque acá a este huevón no le pasa nada No, yo creo que en Argentina no, tampoco ¿Tampoco? Sí, en general, está... como que las, eh, las leyes latinoamericanas para este tipo de robo son, son así, ¿eh? Claro, es que quedó como en tentativa, entonces no fue un delito consumado ¿Qué? ¿Le, ¿le van a cobrar los mordiscos del, del salami? No, pero por ejemplo, en <risa> Estados Unidos, en un países europeos, esta verdad por solamente el hecho de romper el vidrio, entrar y tomar eh, cosas que no le pertenecen al buban le da mínimo un año Ah, sí ¿Mm? Es que acá acuérdate que en, en los países nuestros, eh, las autoridades tienen como meta el que no... tener la menor cantidad de presos para así los números internacionales se vean bonitos Ah, ¿por eso lo hacen? Claro, la población da lo mismo, que les vaya como el forro, pero eh, tienen menos presos para que internacionalmente digan, no, estos países son seguros, no se preocupen. Bueno, aparte también no hay donde meter hueones tampoco. <risa> en todo caso. Tanto <risa> llegan a las casas. <risa> Sobre todo en el Salvador. Oiga, El Salvador, el buquele se fue al Sancho, ¿eh? Pero me dio, está bien, está me bien. dio como 70 mil hueones presos. Sí, pero los locos casi no tienen comida, ahora tienen comida de un tiempo, dije. Y acá los hueones en el sur vendiendo la madera. Sí, no, y, y Paco involucrado también ¿Hay Paco involucrado también? Sí, el, el comandante del, de la zona ¿Eh? Estás involucrado en el robo de madera ¿por ¿Cuál zona, profe? <risa> mi cabezona <risa> No te metas con mi zona ¿eh? Claro, <risa> grande el bananero Ajá. Oiga, pero también tenemos a la mamita del año oh, si esto, A la, sí, a sí, a sí, la hija sí. No sé si llamarla la hija del año O la mamita del año Las dos cosas Pero esta es una luchona Eh... Le tomo el lomo, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque mujer quemó la casa de su mamá porque no le quiso cuidar a los hijos. <risa> Seguramente sé que, que quería ir a tomar. No creo que haya sido una mezcla entre una Mapuche flight, ¿o sí? Qué rara esa mezcla. <risa> es que lo único que se explica. Sí, se bro. transaron en una discusión que poco a poco fue subiendo de tono. Repentinamente la joven tomó la violenta decisión. Una mujer de 26 años es acusada de quemar la casa en la que convivía con su mamá aparentemente porque la señora no le quiso cuidar a los hijos para que ella pudiera salir Ah, Típico Ajá. Típico Los hechos se presentaron en la ciudad argentina, otra de Argentina, del Mar del Plata Allí los bomberos acudieron ante la alerta de llamas en una vivienda Pero nada pudieron hacer según TN el portal de la noticia Para cuando llegaron El fuego se había expandido Lo suficiente para acabar Con todos los enseres Por fortuna No hubo víctimas Ni heridos que lamentar La señalada de este hecho Fue detenida El viernes 20 de agosto Pero al mediodía del 21 Ya había quedado en libertad ¿Viste? <ríe> sí Se desconoce ¿Qué pasará con la víctima De esta mujer? Puta Si las leyes de aquí Esta gran nación De Latinoamérica Son verdad Tenía razón Bolívar En sí. su carta de muerte al decir que este continente está perdido. Oye, pero sé que me llega a dar pena a mí, Bolívar, porque ¿Qué? de verdad no. Todo por lo que habían peleado, por la independencia, eh, por uno, por así decirlo, eh, mezquindad de la ¿Mm? gente que no se ponían de acuerdo, eh, se está yendo toda la mierda. Es que ya se fue hace rato, vos, pues, profe. Sí. Eh, el, el sueño de Bolívar fue. Yo entiendo que era unir toda Latinoamérica, ser una gran nación. Claro, tener ¿Ah? un, un gran país. El sueño de Maduro también. El sueño sí. de Maborro. Exacto, te da una gran nación zurda. No, y imagínate que existía la Gran Colombia, que estaba con Ecuador y Venezuela y Colombia. ¿Mm? Y también se les separó justo poco antes de la muerte del, de Bolívar. Entonces, este ¿Sí? estaba como súper timado, así como, puta, por todo lo que peleamos. Incluso a Chile le tiró mierda, diciendo, eh, hasta los chilenos están en guerras civiles. Claro, él muere en el 30 y no alcanza a ver el, la consolidación chilena que pasó, partió en el 31. Ah claro, pero eso en que afecta a Boca porque no tiene nada que ver con la noticia que estamos planteando <risa> No, de que sí, no, el, el, el pobre llanto de Bolívar El pobre llanto de Bolívar Si Bolívar hubiera estado, no, cómo decirlo, si Bolívar hubiera conocido de que Latinoamérica se iba a transformar en esto <risa> Exacto. Que, que andar independizando hueones <risa> No, ni ahí, chao Lo único hueón que hizo fue poner un instituto académico <risa> Lo mejor ya se está haciendo. Simón Bolívar está Fuera. creciendo. Ese era el del sol, ¿o ¿no? Como el del sol. que había un comercial en donde había jóvenes bueno, en la playa y seguían como un sol, que era como de la marca del instituto. Mm, no, no, esta era el, la S y la V nomás de Simón Bolívar, pero sí estaban en la playa como carreteando. Pero es que parece que era el sol que llevaba esa weá. Ah, pues no me no acuerdo. Tendríamos que ver el nosotros sí. Sí, un especial de eso, pues profe. Sí. Teníamos y, que y, ver el comercial de nuevo. Y que alguna gente se molestó por eso Claro, le pedimos <risa> disculpas Por ofender al gran Simón Bolívar y su instituto Claro Is Institutors <risa> Oiga, por ahí pero... con el black, güey? <risa> no caso. Pero esta niña de 26 años no fue a ningún instituto, parece ¿eh? No tenía modales Y menos con su mamá Como bueno, le quemó que la, no casa, quemó la cabrón, chico todo caso ¿Mm? y igual la sacaron barata pero no podéis ponerte que quemar en la casa porque la mamá no lo no hizo bueno, los perfecto, chicos, mire de repente pasan en la familia así como bien flight no sé si ha cachado que eh, hay muchas mamás luchonas o también mismos weones que por no sé por, por vender o por salir o por consumir eh, o rompen la casa entera o venden hasta la vieja venden el cabro chico el perro eh, y de repente pasan estas situaciones po. sí yo lo veo más también con los angustiados los angustiados que quieren eh, vender las cuestiones de la casa Claro Y también se ponen odiosos Se ponen odiosos, exactamente Oiga, y tenemos más noticias también porque Policía desplegó gran operativo por cadáver en una playa en que en realidad era una muñeca erótica <risa> No, para mí que el bananero estuvo metido en esto y con Muñeca System ¿Tan reales son? Claro <risa> La encontraron sin ropa y con un trozo de tela que le cubría la cabeza Lo que hizo temer lo peor, pues apareció entre la arena Oh, estaba todo apegoteado Oiga, <risa> de veras, se ve en la foto y parece un cadáver, hoy eh? Oh, en todo caso, güey Sí uh. <risa> Está súper realista la... Pues tiene que ser de... No de este material de la muñeca sí No es que Debe ser como así, como de látex, algo así Claro, oh, en esa, verdad, se ve real, güey. Bueno. De esas que son caras en AliExpress. <risa> sí. Me han contado. <risa> claro. Policía desplegó gran operativo por cadáver en la playa. En realidad era una muñeca erótica. Como decía usted, profe, la encontraron sin ropa y con un trozo de tela que le cubría la cabeza, lo que hizo temer lo peor. Pues apareció entre la arena. Ahí podríamos dejar la foto, bueno, el um, link de la noticia en las redes sociales para que vean la foto, y la verdad es que se ve muy muy real sí, el mira. el asunto. Mira, dice la leo usted por favor, la leo yo Sí lo que quería hacer una acotación de la foto que decía, La marca de la muñeca erótica AVE IDOL Hace creer que fue desechada desde Japón Ah, pero es que esas cuestiones japonesas De repente en Youtube Hasta ahí las muestran, son como compañeras De hueones de solos No sé si has visto de repente unos videos De hueones que compran eh, Este tipo de muñecas Para no estar eh, para no sentirse tan solos Porque no sé, hueones pues, que son solteros Hace 10 años por ejemplo más eh, compran este tipo de muñecas eh, y las visten, las maquillan eh, hay un weón que por ejemplo, eh, tiene un video en YouTube que el weón la trata como una mina el weón le lleva rosas, por ejemplo, de repente la lleva a salir la lleva a restaurante <risa> oh, y hay que estar piteado en todo caso hay que estar muy es que los japos de repente son piteados en eso sí, sí. lo que hace la soledad weón en ese sentido todo caso, es que la, no va no a va estar con Manuel la palma. callos <risa> no, en estos casos no Claro Dice el hallazgo del cadaver, del presunto cadáver de una mujer desnuda en una playa de bañistas Hizo que las autoridades de Tailandia desplegaran un gran operativo El cual terminó en nada Pues no se trataba de una persona muerta Sino que de una muñeca erótica Pobladores del distrito de Shandekomburi. Acudieron a las autoridades con una espeluznante denuncia por la presencia de un cuerpo desnudo sobre la arena La escena se tornaba macabra porque además de no tener ropa, el rostro estaba cubierto con una tela oscura Ah, Capaz que la hayan matado en Japón Claro <risa> Las labores de levantamiento se frenaron al descubrir que era una muñeca erótica y no una mujer muerta Muñeca System 2.0 Sí. La marca del artilugio, A.B. Idol, hace creer que fue desechada desde Japón le faltaba la cabeza y su parte trasera estaba expuesta. Verificamos en internet y cuesta alrededor de 20.000 vat. 560 euros, detallaron las autoridades. Oh, a igual la espera... Luca. ¿Ah? Igual su buena Lucas. ¿Cuánto vendrían siendo 560 Lucas? Más o menos cinco. Sí, detallaron las autoridades a la espera de que el dueño la reclame. A decir verdad, algo poco probable. No, no. Y la anda reclamando, güey. No. Se compró otra. Po. Esa sí, ya tú sabes. No, de hecho, se está desechado, a lo mejor fue porque se le salió la cabeza, fue muy brusco. Claro. <ríe> no sé si me explico. <ríe> Algo así, le voló la cabeza. O a lo mejor estaba muy llena también y ya estaba pisada, estaba muy rellena. Sí, ahora, ¿cuánto tiempo tiene que haber viajado esa muñeca por el agua para llegar a Tailandia? Más que el náufrago. Más que el náufrago, sí. Igual raro, a lo mejor iba con una nota metida en el trasero. Claro. <ríe> Oiga, pero eh, igual es, es como raro el, el realismo que tiene la muñeca en sí Por la foto en que se ve eh, Y como le digo, se ve una persona obviamente que está tirada eh, Y tapada con, con esta manta de la cintura para arriba Sí, no, yo creo que alguien la vio y dijo Ah, oh, con Chetumanga, un cuerpo No, y ni siquiera se quedó a confirmarlo Porque en verdad se ve muy real Claro, vamos sí. a ver Vamos a ver la marca de Ave Idols. Bueno, estoy buscando aquí información y la verdad es que son muñecas que son bastante realistas. Eh, y efectivamente son muñecas japonesas, por pues, profe. No hay mucho, eh, mucha información como tal, pero sí, por ejemplo, en las fotos que se ven, dicen eh, Sexy Human eh, Doll Simulated Girl así. Ay, ah, se parecen, claro, a, la, a esta idol japonesa que, que sale en la tele. Oh, ¡Qué raro, claro. weón. Es raro, la verdad. Sí. ¿Tendrán gusto a goma? Lo más probable es que sí. ¿Sí? ¿O vendrán con sabores? Mira, conociendo estos japos, capaz que vengan con sabor y otras cuestiones más. con olores también. Con olores. Sí. ¿Vendrán con un sistema para tirarse peo o no? O sea, <risa> más realista, o que le suene la guata. Como el chiquitín cacú <risa> Claro, ¿se imagina una muñeca chilena de esta? ¿Para un solo? Mi amor, voy a salir ¿Qué, qué, qué, con la grabación. ¿Para dónde crees que hay güey? Bueno? Claro. <risa> ¿O vos crees que soy güeyona o es así? Podríamos inventarla, profe Oh, te imagináis una muñeca eh, que se parezca a la Natalia y Valdebenito Ah, pero no la compraría nadie esa Ah, uh, no, yo creo que nos faltaría a los es bueno que la compren igual ¿ver? Yo sí, bueno, me compraría como 10 ¿eh? pero a puro patearle, qué mal <risa> <risa> <risa> Pa' nada más. Pa nada más, no sirve para nada más. Exactamente, oiga vamos a una pausita, profe y ya hablamos con más, Capital de los